Llegaste en el momento cuando no lo esperaba Me enseñaste a ser amado y tú a ser amada Juntitos en las nubes platicando del amor Y en este poco tiempo en el altar te espero yo Llegaste en el momento cuando no lo esperaba Me enseñaste a ser amado y tú a ser amada Juntitos en las nubes platicando del amor Y en este poco tiempo en el altar te espero yo Llegaste en el tiempo cuando sentí el dolor En el momento cuando no creía ya en el amor Miedo a la decepción, jugar con la pasión Pasé por muchas cosas pero me diste valor Te conocí, me conociste y el tiempo fue pasando Los segundos me gustaban cuando estaba a tu lado No era nada formal, solo éramos tú y yo No pensaba llegar a este día de hoy Los minutos transcurrieron conociendo más de mí Te conocí en poco tiempo y me gustó lo que vi Me gustó tus sentimientos, también tu boca Tu tono de voz me enloquecía, las hormonas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 Juntitos en las nubes platicando del amor Y en este poco tiempo en el altar te espero yo Poco tiempo pasó y el tiempo me enamoró A estos pocos años los pintamos de color Niña hermosa damisela, reina de mi corazón Eres musa de mi letra, la que mi vida inspiró me siento tan feliz de que llegara este día Pero sabes una cosa muy nervioso me sentía Poco beat, pequeña hoja y mucho falta de escribir Todos mis sentimientos y lo que siento hacia ti Dicen que no existe esa mujer perfecta Pero se han equivocado porque me casó con ella Bella e inteligente, con buenos sentimientos Cuerpo escultural que las demás envidian eso Ojitos muy hermosos con carisma hasta las nubes No sé te sube el ego, te enseñaron que es humilde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 de